Tú que creíste en el mensaje del Señor y por la fe dijiste sí al plan del Altísimo, alcánzame una fe grande en los designios que la providencia tiene sobre mí y la aceptación amorosa de cuanto me exige. Por el bautismo se me ha dado una nueva vida, la vida divina. Haz que esta vida sobrenatural, por mi cooperación a la gracia, de abundantes frutos. Señora, qué grande fue tu fe al recibir en tus brazos un niño desvalido y le reconociste por tu Dios. Le buscaste llena de angustia cuando a los doce años se perdió de tu presencia tres días, y al hallarlo creíste y adoraste sin comprender los designios del Padre, meditándolos en tu corazón. En la vía dolorosa y en la cruz, tu fe era la única luz que alumbró, al pie de tu Hijo, al oscurecerse el sol el Viernes Santo. María, que mis obras y mi amor a tu Jesús en mis hermanos, muestren la fe que me enseñaste y que quiero tener, así cueste toda mi sangre. Y ya que me he consagrado a ti para alcanzar mi santificación,